hola amigos bienvenidos a mi canal experimento rafa 2013 el día de hoy les voy a dar mi opinión sobre todo este asunto de el coronavirus se les voy a dar a pesar de que yo no soy médico ni microbiólogo ni biólogo ni nada por el estilo pero sin embargo les voy a dar mi opinión y Comencemos pues diciendo que mi opinión es que es una exageración más que todo de parte de los medios ¿Sí? Nos hacen ver como una terrible pandemia que va a acabar con la población mundial que la va a diezmar. Yo personalmente no creo que sea así Me parece más eh, como un complot de, de todas estas grandes compañías um, Compañías que fabrican medicamentos para hacernos comprar vacunas O para asustarnos O para todo esto Y no pienso que sea tan malo ¿Por qué? Por la siguiente razón Los virus Tengo entendido Con lo que aprendí en bachillerato Que los virus son Seres vivos que evolucionan muy rápido Y todo todo el tiempo hay, hay virus nuevos ¿Sí? Cada, cada determinado tiempo hay virus nuevos Y estos tiempos son muy cortos ¿Sí? O sea cada corto tiempo hay nuevos virus, los virus evolucionan muy rápidamente. Así que pues yo pienso que no es muy diferente este coronavirus a una gripa común, de esas que nos da por dejarnos mojar por la lluvia o por salir por la noche sin chaqueta. Y pienso que el manejo tampoco es que sea tan diferente, ¿no? Porque... Si uno se pone a mirar las estadísticas, las únicas personas que han muerto por coronavirus son personas de edad, personas muy mayores, ¿sí? ancianitos. Y estas personas pues son personas con su sistema inmunológico muy débil. O sea, son, por, son personas muy vulnerables, no solo al coronavirus, sino a cualquier otra enfermedad. Y además de eso, si miramos la tasa de muerte... De otras enfermedades, por ejemplo la gripa, es mucho mayor. ¿sí? Es más probable que te mueras por una gripa co común que por el coronavirus. ¿Por qué pienso que los medios están exagerando? ¿Cuál es su objetivo? Y yo pienso que el objetivo de algunos de ellos, que sí saben lo que están haciendo, es crear el caos en la población para generar una crisis económica. Puede ser otros, simplemente... Dan esas noticias porque son noticias alarmistas que venden mucho, que llaman mucho la atención de la gente, ¿Sí? Pero sin embargo pienso que, que no solo debemos preocuparnos por el coronavirus sino por otras cosas, por ejemplo Se es, está gestando una crisis económica de la cual se puede sacar algunas ventajas o se puede perder todo y, también me parece que hay que evitar dejarse llevar por toda esta, todo este pánico, ¿no? Me parece que no hay que paniquearse tanto por este coronavirus. Y yo he visto los efectos de ese pánico en algunos sitios, por ejemplo en Australia he visto en algunos videos, cómo hay algunos pasillos sin papel higiénico, hay algunos pasillos donde venden el gel desinfectante para las manos, también está agotado, ¿sí?, y pues me parece que eso no, no puede ser así, porque si uno está bien de salud, si uno tiene una salud estable, si uno tiene un buen sistema de defensas, no es necesario protegerse tanto contra este virus. En cambio, las personas que sí necesitan cosas como un tapabocas, gel antibacterial o todo esto, no lo van a poder encontrar. ¿Sí? Entonces eso es lo que está creando el problema, además el, el miedo el pánico que se está generando en la población, más que el virus en sí. O sea, yo pienso que el problema no es el virus en sí, o sí es el problema, pero no es tan grave como el miedo que los medios están generando en la población. Ya hemos visto otros, otros virus antes a los que se les ha hecho mucho mucho bombo, mucho, mucho escándalo en los medios, se les ha anunciado por todos los medios. Por ejemplo, la gripa H1N1, hoy en día es una gripa normal. Yo no conocía a nadie que se haya muerto a eso, lo mismo la gripe porcina, el ébola, eh, el SARM, bueno un, un sinfín de cosas a las cuales hoy en día ya nos acostumbramos y ya no son como tan temidas por la población en general. Sí, eso es todo. Recuerden que, que mi, mi opinión no es ni siquiera la opinión de un, de un científico, de un médico. Sí, soy, sí soy científico, soy más ingeniero, pero ingeniero mecatrónico. Sí, yo sé de mecánica electrónica esas cosas. No sé mucho de biología. Lo que sé, lo poco que sé fue lo que aprendí durante mi escuela secundaria. Así que pues mi opinión no es la más calificada para esto, pero es mi opinión. Y esto es lo que yo pienso. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video No olviden dejarme sus comentarios Si les gustó el video déjenme un like Si no les gustó déjenme un dislike Y por favor suscríbanse a mi canal Para recibir nuevos interesantes videos De experimentos Programación Linux, Electrónica Y muchas cosas más yo soy Rafa 2013, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.